Muchas gracias a todos y todas, a esto que no me por estar acá. Para nosotros, como cátedra, con el profesor titular de la cátedra que es Pablo Pino, el profesor Nicolás Arata y todo el resto del equipo, es muy importante en la materia de historia, historizar la materia. Y en ese sentido, este año se cumple 100 años del panteón. Nacimiento del profesor Gregorio Weinberg. Este libro ustedes lo van a conocer mucho en la acusada, ¿no? es parte la. Hay mucha más obras del profesor Weinberg, seguro, pero tengo este libro porque es uno, que es uno de los pilares de la acusado. Eh, en la mesa están presentes. Antes de eso, les quiero decir también que nos llegó una decisión importante de la Sociedad Argentina de Historia es y Educación, de la cual la formamos parte, los más viejos fuimos miembros fundadores, los más jóvenes fueron directores, historia director de la revista, etc. Así que también el espacio es parte de la comunidad de la SAE. En la mesa nos va a hablar, ya conocí, que ya conocieron o no conocían antes hoy, hace un rato, el profesor Pablo Pino que nos va a hablar un poco de la figura de Gregorio Balgor como profesor de esta facultad. Después Nicolás está trabajando sobre la obra, está haciendo revisiones de la obra de Gregorio Weinberg que va a contar también sobre la obra. También nos acompaña eh, dos profesoras de esta casa que fueron colegas del profesor hace muchos años, la profesora Inga Lanza y la profesora Elena Pudros, que también fue titular de esta materia después de Buenos Aires, de materia, después de Gregorio, antes de que fuera Pablo, y, y también tenemos la suerte que nos acompañan los, parte de la familia, sus nietos, que, que nos van a leer algunos textos que enviaron familiares que no están viviendo en Argentina, contando un poco la semblanza de su abuelo y de su padre, porque sus nietos son textos de dos nietos, una nieta, un nieto, así que hay, ¿verdad? Y le pedí que agradecemos la directora del departamento de Riquelma la secretaria académica Sofía eh, por de Capellache de Asisma bueno, muchas gracias Graciela Riquelme, y profesora muchas gracias por estar acá y gracias Graciela que va a abrir el acto el... bueno, hola, buenas tardes eh, bueno, me eh, da una enorme alegría estar abriendo esta actividad. Eh, también tengo que avisar que me tengo que retirar, porque seguidamente hay otras que también tiene que ver con los 100 años de un nacimiento, pero en este caso es el nacimiento de Evita, y se votó el nombre Evita para el aula 347 de, de, esta, de esta sede de DILO y dentro de un ratito va a ser eh, la colocación de la placa. Pero no quería dejar de saludar a la Cátedra por organizar esta actividad a las profesoras que nos acompañan y que eh, van a dar testimonio de lo que significó en el campo educativo, en el campo de la historia, de la educación de Gregorio Agradecer a la familia que se acercó y que, según me cuentan, hay cuatro generaciones, de modo que es una esta representación importante de, de, de, de, de, de, de la línea y solamente quería decir que como recién decía Lidia eh, teorizar para nosotros para nosotras eh, forma parte de nuestro trabajo intelectual ¿no? de nuestro trabajo de construcción del pensamiento crítico de nuestro análisis socio-social, cultural educativo de, de las prácticas pero en este caso en particular es una manera también de homenajear es una manera de subrayar eh, a un intelectual argentino que no solo marcó nuestro campo sino que además también marcó un pensamiento y, y en ese sentido de alguna manera también es homenajear al pensamiento nacional eh, al pensamiento de América Latina y, fundamentalmente un pensamiento crítico que nunca dejó los brazos y, y que bueno, de alguna manera, justamente en estos momentos que estamos atravesando, tan cruzados por la situación electoral y por la coyuntura política, una vez más nos hacen pensar que la historia está eh, también ¿no? en nuestras manos eh, y, que, y que en ese sentido somos sujetos políticos y que los pueblos son sujetos políticos y bueno, eh, de alguna manera homenajear a un maestro, homenajear a un intelectual, homenajear a un pensador nacional es homenajear a la universidad pública y, y a la educación pública en conjunto, ¿no? De modo que creo que es un, primero es un enorme, un gran millón así que gracias a la cárcel y también es una enorme oportunidad para, para profundizar nuestra, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con, con la universidad, con el derecho a la educación superior, con la posibilidad de que haya cada vez más en las universidades y no menos. Y bueno, y gracias, gracias por estar acá gracias por organizarlo. Así si que